Vatos en shock, pendientes de mi próximo no Asustados de mi estilo como estrella de rock Preocupados por la forma en que pregunto Del cómo mi palabra es un punto Yo, no tengo pedos para hacerla de a pedo Cuando algo de lo que ocurre está jodiendo mi juego Sé que incomoda la manera en que cuestiono Mi forma de hablar y mi tono, lo que ocasiono Es esa banda tiesa, con reglas hasta para sentarse Piensa que la vida son cuentas Evitar trenzas y asentir para sentirse parte a los 40, siguiendo el destino impuesto por su madre, yo pieza clave en dónde me paro, si en su mundito de corbatas o pantalones grandes. Ya no me es raro, entendí cuánto les arde que escriba mis propias reglas, pues su espíritu es cobarde.